Motín de Policara Bobo será llevado a instancias internacionales. Representantes del Observatorio Venezolano de Prisiones. Así como de la Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela y el Instituto de Estudios Jurídicos de Carabobo se encuentran elaborando un informe para denunciar ante las instancias internacionales sobre el motín que se registró en la comandancia de la policía de la entidad. Maybi Rondón. Coordinadora regional del Observatorio Venezolano de Prisiones y presidenta del Instituto de Estudios Jurídicos, informó que están recopilando testimonios de los familiares de las 68 víctimas que dejó el incidente. Aclaró que, de acuerdo a la naturaleza de las pruebas que recauden, decidirán a qué organismos serán presentados los casos. Reveló que ya se han contactado con miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la ONU. Por último, la abogada explicó que realizarán un recorrido por las instalaciones de la comandancia para conversar con los sobrevivientes. El motín es uno de los incidentes más graves registrados en el país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH) condenó el hecho y pidió al Estado investigar, identificar y sancionar a los responsables de lo ocurrido.